Hola a todas y todos, soy el doctor René Clavero, nuevo presidente de la Sociedad Chilena de Nefrología. Para mí es un honor dirigirme a ustedes y presentarles a los distinguidos colegas que formarán parte de la mesa directiva de esta nueva gestión del periodo 2020 al 2022. En la vicepresidencia nos acompañará el Dr. Rodrigo Orozco, nefrólogo de la Clínica Las Condes, como secretario el Dr. Cristian Pedreros, nefrólogo del Hospital Higueras de Talcahuano y como tesorera la Dra. Daniela Zamora, jefa de nefrología del Hospital Barro Luco de Trudor. Juntos trabajaremos para potenciar el desarrollo de nuestra sociedad y continuar con el legado científico, académico y social que han construido los que nos han precedido durante los 56 años de vida de nuestra sociedad. Como ustedes saben, esta directiva asume en tiempo de pandemia COVID-19, lo cual constituye un enorme desafío. Sin embargo, parte del camino ha sido allanado por la directiva anterior liderada por el Dr. Rubén Torres, por lo cual queremos agradecer todo el esfuerzo desplegado en conjunto por la Dra. Leticia Elgueta, el Dr. Jorge Laguna, y al esfuerzo de muchos nefrólogos y de gran parte de la comunidad nefrológica a lo largo del país. Pues gracias a ellos se logró desarrollar una gran red colaborativa para hacer frente a la pandemia por COVID-19, la Fuerza de Tarea Conjunta Renal Anti-COVID-19. Esta red ha permitido generar registros en nuestros pacientes en todas las terapias de reemplazo de la función renal. Nos ha permitido crear recomendaciones basadas en la evidencia y, a través de la Fundación ProSalud Renal, apoyar con elementos de protección personal a todos los centros de diálisis y sus pacientes a lo largo de todo Chile. Así que gracias, muchas gracias a todas y todos los que han participado en esta loable iniciativa de manera desinteresada e incansable. Finalmente, queremos reafirmar nuestro compromiso con todas nuestras socias y socios para que se sientan parte fundamental de la Sociedad Chilena de Nefrología. Como Mesa directiva nos esforzaremos en potenciar el trabajo en equipo y colaborativo entre los socios, así como con otras especialidades de la comunidad de salud renal. De esta forma, esperamos contar con su apoyo, con su participación y con sus aportes en este camino que iniciamos con alegría y esperanza de contribuir a construir una sociedad científica más dinámica más inclusiva y con la capacidad de responder oportunamente a los nuevos desafíos mundiales en la salud renal. Muchas gracias.